Si tengo tres años de castigo, ¿qué opción tengo para aplicar para una visa CR1 de esposos? Uh, bueno, primero debes de cumplir con ese castigo. Um, como también te digo hace poco, si tienes castigo y aunque te cases con un ciudadano americano, eso no te va a excusar de ese castigo. Debes de cumplirlo todo y, y ya que lo cumplas entonces ya puedes aplicar para ese proceso. Y aún así debe ser aprobada por, la, por el, el USCIS y las embajadas para que te um, te perdonan pues tu proceso. Eso, y si apenas te, te han dado pues el castigo, entonces es solamente esperar y, y, y cumplirlo. O si quieres pelearlo, uh, entonces ya habla con un abogado para ver qué es lo que puedes hacer con, uh, puedes hacer con eso. Ok. Sí. Si encuentras útil este video, significaría mucho para nosotros que presiones el botón me gusta y comentes para decirnos lo que piensas. También puedes formular tus propias preguntas de inmigración en los comentarios.